Buenas tardes, en el día de hoy iban a atracar a mi hija, le dieron bundanga, por lo que no se recuerda de nada, ni conoce a nadie, ya ella está mejor. Gracias por preocuparse por nosotros, ella está conmigo, Dios nos protege y la protegió a ella, muchas gracias. Esa es la parte, una, muchísimas especulaciones, ustedes saben cómo son las redes sociales. Pero simplemente tenemos que cuidarnos para que no nos sucedan casos como esto en el que esta muchacha le echaron burundanga. Parece que ella, la burundanga fue, la absorbió eh, fuertemente porque eh, para entrar en ese estado en que ella estaba, la burundanga normalmente Usted lo que hace es contacto con un papelito que le pasan, de que mire esta dirección o, o algo así. Usted Con el hacer el contacto con las manos, ya usted sufre los efectos de la burundanga. En el caso de ella, eh, tuvo que ser de una manera más, eh, que tuviera el cuerpo más contacto con la burundanga, porque la afectó bastante, o sea, duró mucho tiempo con los efectos. De, de que usted pierde el conocimiento, aunque esté parado. Ese, ese es lo que, el efecto que hace la burundanga. También está desaparecido este muchacho en Salcedo, señor director. Eh, desde el sábado, el joven Allende Rivadisla, oriundo de Salcedo, si alguien lo ve, por favor comunicarse a esos números que están en pantalla, Allende Rivadisla oriundo de Salcedo, que también está desaparecido. Este señor, eh, vámonos al otro caso, señor director. Este señor tenía eh, varios días tirado en una ahí en la carretera a La Guama. Eh, parece con problemas de memoria. Él fue llevado al Hospital San Vicente de Paul. Se estaba pidiendo que si algún familiar pues lo identifica, él dice que se llama Faye Martínez. Ojalá ya algunos de sus familiares puedan haberlo recogido. Fue, como decimos, llevado al Hospital San Vicente de Paulio. Ojalá ya hoy, pues, algunos de sus familiares haya visto una de estas informaciones que hemos posteado a través de las redes durante el fin de semana. Estos dos hermanos, vámonos a la próxima, vámonos a Cotuí ahora, señor director. Pero primero vamos a darle paso a nuestro hermano Juan Alvarado. Buenos días, hermano. Buenos días, José Manuel. Buenos días, San Francisco de Macorís. Buenos días, Sánchez. Hermanas, Mirabal. Bendiciones de lo alto y de Dios. José Manuel, el mundo no sería destruido por los que hacen daño, sino por lo que ven y no hacen nada. E incluso el café nunca imaginó tener un sabor suave y dulce hasta que conoció el azúcar y la leche. Todos somos buenos individualmente, pero nos volvemos mejores cuando nos mezclamos con personas como usted, José Manuel. José Manuel, bendiciones de lo alto, bendiciones de lo alto. Y un saludo muy especial, porque ahora mismo soy yo famoso. Cada persona, con me manda un saludo, José, un saludo. Oye, a ti te ve el pueblo de San Francisco de Macorís. Un saludo súper especial a los tangos que están día a día mirando tu programa, hijo de Dios. Y desde Den Sánchez, hermanas, mira, un abrazo fuerte, fuerte, fuerte, pero tierno, tierno, tierno. Dos veces te quiero, hijo Vámonos con ese caso, señor director. En Zambrana de Cotuí, lamentablemente fallecieron estos dos muchachos, estos dos hermanos, cuando impactaron la motocicleta que conducían con un tractor en la comunidad de Guardianón del Distrito Municipal de Zambrana en Cotuí. Muy lamentable la muerte de estos dos hermanos en este de Tránsito en Zambrana de Cotuí. Vámonos entonces, señor director, con el caso de tan mencionado en San Francisco de la muerte del raso de la Policía Nacional, Eri Amador Vicente. Se entregaron en cadena este fin de semana los autores de este hecho. En vez de tres, son cuatro que están presos porque hay otro que fue el que compró el arma de fuego o el que intentó venderla. Vamos a ver el primero. Este fue el primero que se entregó Chirri Nosotros hablamos el viernes de Chirri de que se había entregado José Antonio Ángeles torre alias Chirri señalado como uno de los autores de este caso. Estos muchachos son especialistas, uno con otro en decir que fue el otro el que disparó, ahí nadie disparó ellos estaban ahí, los tres participaron, pero ninguno disparó buenos sí días, escucho